Hola, buenos días a todos y a todas. Es un honor para mí presentar a Graciela Malgesini Rey, responsable de Asuntos Europeos e Incidencia Política en EAP en España y cocha del Grupo de Inclusión de EAP en Europa. Graciela es consultora de entidades, redes y plataformas del Tercer Sector de Acción Social, doctora en Historia Económica, investigadora social aplicada y experta en pobreza, vulnerabilidad social, Igualdad de Género y Políticas Sociales, autora de numerosas publicaciones académicas y divulgativas. Actualmente es responsable de Incidencia Política y Asuntos Europeos en EAP en España. También es profesora universitaria en la Universidad Pontificia de Comillas y la Universidad Autónoma de Madrid y consultora e investigadora en Cruz Roja Española. Graciela es representante de EAP en España en el Grupo de Inclusión de EAP en Europa. Por lo tanto, Graciela, es un honor tenerte aquí con todas nosotras y nosotros. Y sin más, te paso la palabra y te hago la primera pregunta, si te parece bien, para iniciar ya eh, tu ponencia. Gracias, Dolores. Buenos días a todas y a todos. Encantada de estar aquí. Muchas gracias por la invitación a, a PN Asturias y encantada de escuchar, de, de iniciar este diálogo. Muy bien pues me gustaría que nos pudieras contestar cómo afecta la situación de pandemia a los grupos más vulnerables de mujeres, si te parece que sí los afecta, ¿no? Supongo. Pues sí, me parece que sí, y para eso vamos a ofrecer unos datos para situarnos, ¿vale? Voy a compartir una presentación eh, y a partir de aquí vamos a ir haciendo un recorrido de algunos de los principales aspectos que ha implicado tanto la desigualdad de género previa, eh, existente a la, eh, antes de la pandemia, ¿no? como la situación sobrevenida. ¿no? En primer lugar, yo creo que debemos aclarar que la situación de pobreza en, antes de la pandemia era muy presente, en, tanto en la Unión Europea, más o menos unas 100 millones de personas afectadas, como en España, ya había casi 12 millones de personas en riesgo de pobreza y de exclusión. No nos olvidemos porque a veces tendemos a pensar que todo arranca con el COVID o la COVID y no. Eh, tenemos esta, esta situación previa eh, donde hay una mayor concentración de pobreza en determinados territorios, eh, tanto a nivel europeo como en España, y hay una situación de cronificación eh, que hace que, por ejemplo, en España hay un grupo de personas que llevan muchísimos años en situación de pobreza y esto es muy poco flexible al crecimiento económico. Es decir, a veces estamos en crisis, aumenta la pobreza, pero recuperamos el empleo y recuperamos el PIB y no, no cambia esta situación de pobreza. Otra de las características es que se trata de un fenómeno mm, feminizado como antes explicaba muy bien Héctor y, y Lola, ¿no? hay más de 7 millones de mujeres que son eh, pobres eh, que hombres en la Unión Europea. ¿no? Y también esto mmm, lo medimos a través de una serie de desigualdades de carácter más eh, estructural en distintas dimensiones de la vida. Con todo eso... Eh, se conforma un indicador que en Europa eh, lo realiza la, una entidad que se llama Ege, que es el Instituto de Igualdad de Género de la Unión Europea, y que nos sitúa a unos eh, 30 puntos de la igualdad entre hombres y mujeres, eh, un poquito mejor la situación de España que la media europea. Pero aún así muy lejos de alcanzar una igualdad en áreas como economía, trabajo, tiempo, eh, etcétera eh, Otra característica de la pobreza es que está muy familiarizada, es decir, que tener hijos e hijas es un factor de riesgo de pobreza y tener un hogar monoparental que en toda la Unión Europea y en España eh, está más a cargo de mujeres que de hombres es un factor que eh, contribuye a ese, a ese empobrecimiento. Y una quinta característica tal vez es que se trata de un fenómeno crecientemente eh, etnizado, es decir, con una gran concentración en minorías étnicas y en población, como las gitanas, y en población no perteneciente a la Unión Europea, es decir, inmigrantes o visitantes de asilo. Eh, afecta también a personas con discapacidad de una manera desproporcionada eh, y en general eh, estamos hablando de que un cuarto de la población de España y un quinto de la población de la Unión Europea están en pobreza. Y esto era todo antes de la COVID. Si nosotros vemos ese indica un indicador que mide esa evolución de la pobreza, vemos que la línea rosa es la línea eh, correspondiente a las mujeres, vemos que la situación de riesgo de pobreza y exclusión de las mujeres en España ha arrancado mm, en el año 2008 estando por encima de la de los hombres, y estamos en el 2018-2019 con una situación parecida. Solo en algunos años ha estado por debajo de la situación de riesgo de pobreza de los hombres. Uno de los componentes principales, tal vez, pero no el único, porque claro, a veces nos centramos mucho en el empleo y evidentemente cada vez hay más población mayor de 65 años y, este, y en este sentido tenemos que tener en cuenta el aspecto de las pensiones, que yo no lo mencionaré, pero bueno, no puedo detenerme aquí. ¿no? Nosotros vemos eh, la situación del paro a finalizar el año 2020, el, el paro femenino, vemos cómo se distribuye de una manera totalmente distinta según las comunidades autónomas, con algunas ciudades autónomas como Ceuta y Melilla eh, con un 30% de paro femenino, y el País Vasco con un 11,4% o Asturias con un 14%. Es decir, que en, si bien en el tema del empleo eh, hay una mayor afectación de las mujeres eh, con respecto a los hombres, más o menos hay una diferencia en la tasa de empleo de 1.200.000 eh, personas, más hombres empleados que mujeres, esto no se da igual en todas las comunidades autónomas. ¿no? Entonces, lo que sí es cierto es que con la epidemia eh, vemos que hay una alta incidencia en tasas de empleo femenino en sectores eh, donde hay mayor, eh, mayor nivel de empleo de las mujeres. Por ejemplo, en el sector de los servicios, en la educación, en el ámbito artístico y cultural, en el turismo. Y, eh, por ejemplo, eh, esto se da evidentemente en todas las zonas eh, turísticas de España y por eso tal vez podemos encontrar ahí eh, unos niveles más altos de paro femenino. Pero hay otros factores que luego iré explicando que han ido incidiendo, como el impacto que tienen o han tenido los eh, cierres de establecimientos educativos y asistenciales, los centros de días de personas con discapacidad o de mayores que han eh, hecho que estas personas tanto menores como mayores eh, estén en el entorno del hogar requiriendo cuidados lo cual ha vuelto a incidir en la eh, delicada balanza eh, del equilibrio entre vida y trabajo en contra de las mujeres si nosotros vemos el, lo, comparamos los resultados de la epa entre el pre pandemia y, y ya post pandemia es decir de diciembre de, 2019 y, y diciembre de 2020, vemos que en la tasa de actividad de las mujeres eh, prácticamente no se ha, no se ha modificado. Eh, se mantienen 53 puntos, que es muy, muy, muy por debajo, son 10 puntos o más por debajo de la de los hombres la tasa de empleo ha descendido en, en dos puntos, es decir, que hay menos mujeres dos puntos ¿no? de mujeres empleadas. En el cambio, en el caso de los hombres, eh, ha aumentado el paro en casi dos puntos y también ha bajado la tasa de empleo en casi dos puntos, pero desde un nivel mucho más alto. Eh, los nuevos perfiles de pobreza tienen que ver con el paro, pero no solamente. ¿no? Nosotros desde las, desde las entidades sociales hemos recopilado una serie de perfiles que se suman a las personas que ya estaban en riesgo de pobreza y exclusión, que están peor a raíz de la pandemia, y estas nuevas personas son eh, personas que se quedan sin ingresos por despidos o por cese de su actividad económica principal como autónomo, o pequeña y pequeño empresario, jóvenes que antes vivían eh, con trabajos atípicos a tiempo parcial, eh, que ya no estaban disponibles, mujeres que trabajan en el servicio de limpieza, doméstico, de cuidado, a menudo con contratos informales, personas que trabajan en la economía sumergida, ¿cuántas? No sabemos, porque estamos hablando en torno al 23% de Producto Interior Bruto, que es economía sumergida en España. Entonces, realmente no podemos calcular cuántas personas se han quedado en esa situación y cuáles de ellas son mujeres, no lo sabemos. Pero sí podemos saber que, por ejemplo, en el sector agrícola, que hay mucho sector, eh, mucha economía sumergida, pues les ha afectado. Y también en algunos eh, sectores de artesanía de textil, por ejemplo, que también hay economía sumergida y Luego está todo el sector de servicios de prostitución, servicios sexuales y actividades relacionadas que ya era un sector ultramarginal antes de la pandemia y que en parte siguió funcionando con gran riesgo para la vida de estas personas o dejó de funcionar con gran riesgo económico para sus, para sus hogares. Luego hay un sector de mujeres que voluntariamente, entre comillas, eh, comillas de oro eh, tuvieron que dejar de trabajar para cuidar de los hijos eh, las personas dependientes eh, muchas de ellas sin seguro de desempleo La, aquellas personas que han solicitado prestaciones eh, y que um, esas solicitudes fueron rechazadas o no cualifican porque le faltan o no cumplen requisitos eh, para acceder a esas prestaciones todo el conjunto de personas en situación irregular e inmigrantes que, que no, han, no han podido regularizar su situación porque se han suspendido los procesos administrativos, eh, pero también aquella gente que, que ni siquiera los había iniciado y estaba sobreviviendo en los márgenes. Y también trabajadores y trabajadoras eh, de primera línea de, o de cara al público ¿no? e infectados con COVID-19. Por ejemplo, personas que limpian hospitales, edificios públicos, eh, conductores, conductoras de transporte público y a quienes el COVID no se les reconoce como enfermedad laboral y por lo tanto no tienen empleo, eh, derecho a protección eh, social completa. Pero esto es en términos generales. Si miramos específicamente eh, el tema de género y cómo afecta la desigualdad, podríamos decir... Podríamos detectar 10 eh, líneas ¿no? que las iré explicando. Antes de la pandemia, ya, ya lo hemos comprobado, las mujeres estaban riesgo, en mayor riesgo de pobreza que los hombres. Esto es una situación que probablemente con las nuevas estadísticas, cuando vayan surgiendo, la confirmaremos o la terminaremos de confirmar. En segundo lugar, las mujeres constituyen el grueso de las personas trabajadoras sanitarias y de asistencia social, más del 70%. Los cuidadores eh, familiares y trabajadoras mal remuneradas, como las de las trabajadoras de residencias de personas mayores o limpiadoras. Y estas personas no solo eh, tienen muy bajos niveles de ingresos, sino que también... Eh, se han visto mucho más eh, sujetas al contagio que, eh, que los hombres. De hecho, el, revisando las cifras de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, se observa que hay más mujeres que hombres contagiados y muchas de ellas en centros eh, sanitarios. En tercer lugar, las mujeres están, men, como hemos dicho, menos ocupadas y peor pagadas, con lo que se llama la brecha de salario y de empleo. Eh, con mayoría de trabajos de cara al público. Los hombres tienen una tasa de, tiempo parcial, de empleo a tiempo parcial cuatro veces menor que la de las mujeres y las mujeres sufren esa, eh, lo que se llama la brecha salarial por cuatro razones, porque trabajamos en sectores muy feminizados que tienen bajos salarios, eh, porque ocupamos puestos con salarios más bajos, porque tenemos una participación desigual en el trabajo doméstico y de cuidado y porque además sufrimos discriminación salarial. Todos estos eh, factores pueden haberse visto potenciados por la crisis de la COVID. En cuarto lugar, son cuidadoras de tiempo completo en muchos hogares. Eh, aunque una parte por trabajar en el sector servicios ha, eh, han estado mejor posicionadas para trasladar su empleo a lo que sería el teletrabajo, también han visto por esta causa aumentada su carga de trabajo al asumir también las labores de cuidado de hijos e hijas y personas dependientes y apoyar a estas personas en la teleeducación que es lo que hemos hecho durante prácticamente la mayor parte de los meses del año pasado. En quinto lugar, como comenté al inicio, las eh, familias monoparentales están muy feminizadas, más del 80% son, eh, son mujeres, son muy vulnerables porque las mujeres debemos asumir el 100% de ese trabajo de cuidado y tenemos un único ingreso. Y casi la mitad corremos el riesgo de pobreza y exclusión social en la Unión Europea. Y aquí quería traeros testimonios de algunas de las entrevistas que hemos hecho en el equipo de trabajo en el que no solo estoy yo, sino que también están tres compañeras de la EAPN, eh, que nos, nos explican en las palabras de las personas entrevistadas Cómo vivían esa inestabilidad laboral en este caso Decía Teresa de Asturias Que está acogida a un ERTE. Finalicé el grado superior de cocina Nada más salir, empecé las prácticas en el Hotel Palacio La Magdalena Y bueno, estuve haciendo extras Y ya me conocían del grado medio La suerte que tenía y luego nada, me hicieron un contrato y estoy ahí de momento, por esto del COVID que nos ha afectado a todos, ahora estoy en ERTE y estoy a la espera. Otra persona, Carmen, de 55 años, de Aragón, una mujer que eh, por poco queda desahuciada y, eh, y le han renegociado el, el alquiler dentro de la, del paquete de medidas del escudo social, Comenta, soy una persona de 55 años, ahora mismo no tengo un trabajo fijo, no tengo una estabilidad económica tampoco, al no tener trabajo fijo no tengo estabilidad económica. Otras consecuencias, eh, las siguientes cinco consecuencias a las que quería referirme eh, son las siguientes. Las mujeres mayores no solo han, han sufrido una mayor mortalidad por el virus, sino que también se han visto más afectadas por el riesgo de aislamiento involuntario o soledad involuntaria, ya que hay muchas más mujeres eh, solas mayores que, eh, eh, que hombres. En séptimo lugar, la violencia de género, que eh, creció mucho durante el confinamiento eh, por poner unos datos que son de los pocos que hay, eh, porque este es otro problema para analizar estos aspectos, la escasez de datos y la escasez de datos que estén desagregados por sexo. ¿no? En este caso tenemos el, eh, datos de la delegación de gobierno para la violencia de género, que indicó que del 14 al 29 de marzo aumentaron las llamadas al 0,16 un 12,4% y las consultas online un 269,5% con respecto al mismo periodo en 2019. Es decir, en 15 días la gente, eh, las mujeres que vivían con los maltratadores eh, comenzaron a hacer consultas porque se veían venir lo que luego vino, que eh, se, que se asume como un incremento de la violencia de género durante estos meses de confinamiento y de pandemia. En octavo lugar eh, está el tema de la salud. La salud mental ya era peor en las mujeres que en los hombres en media en España. Para esto usamos los datos de la encuesta nacional de salud del 2017, que nos dicen que las mujeres ya duplicábamos las tasas de depresión y ansiedad crónica que tenían los hombres. Y todos los indicadores, entre ellos una, una encuesta eh, realizada en toda Europa por Eurofound, eh, muestran este deterioro de la salud mental. En noveno lugar, las mujeres constituimos la mayoría de las personas usuarias de servicios sociales de prestaciones no contributivas, y de entidades sociales. Esto nos sitúa en el ámbito de, de los servicios sociales, de la asistencia, de no, no tanto en cuanto a la reclamación de derechos propios, sino a la gestión de prestaciones, que en algunos casos son, eh, son directas y en otros requieren un conjunto de aportación de documentación que las pone muy lejos de la persona solicitante. Y en décimo lugar, los grupos de mujeres que enfrentan enfrentamos desigualdad interseccional debido a la sexualidad a la clase social, a la raza o etnia, a la discapacidad física o mental, lo que se llama la desigualdad interseccional, los factores que se suman al hecho de ser mujer. Con respecto al impacto nacional y emocional de la pandemia, Sara de Andalucía, una mujer que solicitó y le denegaron el ingreso mínimo vital, dice La pandemia me ha dejado a mí colgada. He ido al psiquiatra, me mandó una pastilla para quitarme el bolo que tengo en la cabeza y resulta que me está dejando colgar. El médico no me quiere ver, solo por teléfono. Me ha afectado bastante, me afectó mucho, mi cabeza no es la misma. También lo dice Teresa de Asturias. La manera que me ha marcado más es laboral, porque yo siempre he sido insegura, ese miedo a que me van a salir bien las cosas o mal. Entonces, como yo parto de eso, cuando yo estaba haciendo el estudio y luego empecé con contrato en el hotel, yo claro, iba perdiendo ese miedo y esa inseguridad. Esto del COVID a mí me ha partido en dos. Quiero decir que si antes me iba soltando y perdiendo esa inseguridad, pues ahora me ha frenado totalmente. Si ahora me pongo a dar cenas, ya no las doy como antes. Eso te quiero decir. También tenemos testimonios sobre la inseguridad residencial y de estas tres voy a leer nada más que la de Estrella, de Extremadura, una madre con hogar monoparental de 43 años. que dice? Y que muestra y la lo voy a leer porque muestra la, la incoherencia entre los servicios de asistencia social. Dice, no podía acceder a las ayudas de alquiler porque no llegaba al mínimo de ingreso y me parecía como surrealista. O sea, que me estás dando un dinero, que una renta básica son 500 euros y que me pidas un mínimo de ingresos de 600 al mes para darme un alquiler social. Es el pez que se muerde en la cola. Es como si me estuvieras empobreciendo. Me dijeron que así estaban las cosas. Sí, Dolores. Hola, vamos a ver, Graciela, todo interesantísimo. También quería preguntarte que, en parte, el impacto de la pandemia ha sido abordado mediante políticas de protección y asistencia social, pero ¿hasta qué punto han tenido en cuenta la desigualdad de género? Pues mira, aquí eh, también, como son muchos temas, eh, voy a utilizar algunos datos, ¿vale? Y no, no es exhaustivo. ¿eh? Sí, esto lo quiero aclarar porque dentro de estas medidas que se denominan el escudo social se han tomado muchas más que no las puedo reflejar en el escaso tiempo de la ponencia, pero que van a estar eh, contempladas en el estudio. Eh, por ejemplo, aquí nos hemos centrado en el tema del empleo y la garantía de ingresos. En el tema del empleo, eh, se han adoptado medidas eh, extraordinarias eh, de protección del empleo eh, vinculadas a la flexibilización temporal para evitar despidos, es decir, lo que es la prórroga de los, de los contratos que vencían. La protección por desempleo, trabajadores fijos discontinuos y fijos periódicos, tanto activos como inactivos. Y eh, las medidas del Real Decreto Ley del 2, eh, 2021 de refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa del empleo. Esas son algunas, ¿vale? En cuanto a garantía de, in de ingresos, se ha, eh, de se ha desarrollado más la figura de los ERTE, una figura que ya existía, eh, que son los sistemas de retención temporal de empleo, ¿no? Luego se ha establecido el subsidio COVID extraordinario para trabajadoras y trabajadores autónomos, la moratoria y aplazamiento del pago de deudas a la Seguridad Social también para trabajadores y trabajadoras autónomas, el ingreso mínimo vital y, al mismo tiempo, se ha revalorizado el, el salario mínimo interprofesional, la prestación de orfandad no contributiva para víctimas de violencia de género, han aumentado las pensiones no contributivas por invalidez y jubilación, y eh, así como el subsidio por nacimiento y cuidado de menor. Y se ha reforzado el subsidio por desempleo a nivel asistencial. Esto es simplemente en estas dos áreas, y por decir algún otro aspecto importante, eh, que, que luego no voy a poder desarrollar, eh, hay eh, moratorias durante el estado de alarma eh, para las, las rentas de alquiler que no se puedan pagar eh, para evitar desahucios y también eh, moratorias en el pago de hipoteca. Y también re, relacionado con el ámbito de la vivienda, eh, eh, bon, una ampliación del bono energético para cubrir los servicios básicos eh, para los hogares más vulnerables. Bien, eh, todo esto es muy, eh, ha contribuido a generar un paraguas de medidas muy, muy grande, muy importante, pero también muy difícil de entender. Muy difícil de entender y esa es la primera barrera entre, entre lo que es la elaboración de políticas y la puesta en práctica de esas políticas y cómo llega a la ciudadanía, sobre todo a la ciudadanía más vulnerable. Eh, fijaos que, por ejemplo, dentro del total de autónomos al finalizar el año, eh, habían sido presentadas nada más que 400.000 solicitudes de cese de actividad, de las cuales 300, casi 350.000 fueron aceptadas, pero de ahí no tenemos datos eh, desagregados por sexo. Pero quiero decir que comparado con todo el mundo mm, que dice que ha visto perjudicar su actividad hasta que esto arranca, hasta que se concede, eh, las personas se enteran qué tienen que presentar, etcétera pasan los plazos, eh, realmente ha habido ahí como unos espacios de tiempo bastante largos eh, que han llevado a la gente a situaciones a veces desesperadas. Con respecto al, a los ERTE, en cambio esto fue mucho más automático, ¿vale? eh, los ERTE ya existían, y entonces, con el Real Decreto Ley eh, de 30-2020, se incorporan, se amplían, digamos, esos ERTES y, eh, nuevamente, si veis el cuadro que está, la tabla que está en, en la presentación, pues veis que mayoritariamente eh, han sido atribuidas a mujeres, ¿no? en un 51,5%, es decir, más o menos la mitad, pero un poco más hacia las mujeres. ¿Por qué? Porque de los pocos estudios que hemos analizado, uno concreto de la Generalitat de Valenciana, eh, se estudia que en la situación entre hombres y mujeres, de, y se llega a la conclusión de que a los hombres se les ha hecho una reducción de jornada o una disminución de dedicación eh, y antes que hacer entrar en el arte, Es decir, por esa razón, porque hay una preferencia... En ese sentido. Eh, por lo menos estos son los datos preliminares que tenemos. ¿no? O sea, nosotros sabemos esto, pero no sabemos por qué se produce. ¿no? Eh, volvemos a Teresa Asturias, que nos explica cómo, cómo llegó al ERTE. Dice, el ERTE lo tramitó toda la empresa. Lo único que tuve que hacer fue un curso online de prevención frente al covid el curso era una condición para entrar en el ERTE para mí y para, y para todos mis compañeros. Vino una carta después del curso, siempre nos mantuvieron informados, pero el tiempo que estuve parada, que, eh, que me pararon eh, el ERTE, me tuve que mover yo, porque la empresa no tiene la culpa de cómo se gestionaba, así que tuve que llamar, una amiga también me dijo cómo y al final, bueno, fue un poco cooperativo con todos. Otro de los elementos que ha tenido un cierto impacto es el subsidio extraordinario por eh, falta de actividad de las personas integradas en el Sistema Especial de Empleados del Hogar Familiar. Y esto eh, que, que es una medida que se toma ya después de los primeros decretos ley cuando se observa que las empleadas del hogar por su régimen especial quedaban fuera y por sus características de empleo quedaban fuera de, de los sistemas de protección establecidos para la mayoría, eh, se decide eh, adoptar este, este, este recurso y, eh, claro, el problema es que el recurso no está en principio mal, pero... Eh, es solamente el 70% de la base reguladora en el caso de la, que la pérdida de actividad sea total. Es decir, que de lo que aporta las, la persona a la seguridad social, si está dada de alta, lógicamente, solo es el 70%. Eso suele ser muy poco eh, porque siempre se tiende a eh, aportar lo mínimo. Pero por otro lado hay una parte... Importante, y es que la persona empleadora tiene que certificar esta situación y en muchos casos eh, no, lo, no lo han querido hacer o las personas no podían demostrarlo, mmm, que, estaban, que estaban trabajando en ese domicilio aunque ellas estuvieran cotizando por, él, eh, por, este, por este tema. Entonces realmente es un subsidio del que hay muy poca información no sabemos realmente la estadística y la valoración que vamos a hacer es muy relativa porque es un sector con mucha economía sumergida. Luego están eh, las prestaciones, como comenté al principio, eh, las, las prestaciones por desempleo contributivas y no contributivas. Y ahí nuevamente tenemos en el nivel contributivo más hombres que mujeres y en el nivel asistencial, más mujeres que hombres. ¿vale? ¿Cuáles son las asistenciales? La renta activa de inserción, el PAE, la renta agraria y el subsidio. Y en total estamos hablando de un millón aproximadamente eh, un millón de prestaciones de nivel asistencial. Es decir, que, como veis, las mujeres se van enfocando al nivel de eh, prestaciones asistenciales dentro de este paquete. Una de ellas, la, tal vez la más señalada, la más conocida, es el ingreso mínimo vital, que es eh, un, una prestación dirigida a hogares eh, vulnerables que entran dentro de la denominación de pobreza severa y en un colectivo mm, que correspondería a más o menos eh, 850.000 hogares, según la previsión del gobierno, para el 2020. ¿Vale? Entonces, ¿qué, ¿qué hizo el gobierno? Aquellos eh, hogares que tenían niños y que estaban cobrando la prestación por hijo a cargo, muy pocos, miles, automáticamente fueron trasladados al ingreso mínimo vital sin mediar eh, tramitación, pero el resto tuvo que presentar una documentación eh, muy, con muchos requerimientos, muy, muy detallada, que además tenía la barrera de que si en el año 2019 las personas eh, habían tenido unos ingresos más o menos normales o, o algo por encima de ese 30% del umbral de la pobreza que se fijaba, eh, no, aunque se estuvieran muriendo de hambre, con perdón de la expresión, no tenían acceso al ingreso mínimo vital. Entonces, ese, ese fue un gran problema. Este, esta medida se cambió en cinco decretos diferentes eh, desde su eh, sanción el 29 de mayo hasta el presente, con lo cual en el medio se iba tratando de corregir esos huecos que quedaban de personas que no podían acceder. Y nuevamente, ¿qué tenemos? que de más o menos un millón de, de personas que han solicitado el ingreso mínimo vital, 700.000 se les ha denegado y 260.000 lo han obtenido. Y la mayoría de ellas, 70% son mujeres. Eh, y también son mujeres, las casi 320.000, que forman parte de las unidades de convivencia que reciben el ingreso mínimo vital. Es decir, que es un recurso muy feminizado. Y aquí, como veis en esta tabla, he puesto también los hogares monoparentales, eh, que constituyen el 28% de todos los hogares que reciben el ingreso mínimo vital y que eh, directamente eh, han sido pri eh, priorizados, porque eh, así se establecía y se les daba también unos ingresos algo superiores eh, que al resto. Y esta sería realmente la contemplación tal vez más fuerte de una medida específica dirigida un, a un grupo sociodemográfico, los hogares monoparentales, en alta situación de vulnerabilidad. Pero el ingreso mínimo vital, como dije, ha traído muchos problemas porque a un montón de gente que estaba en muy mala situación no se lo ha dado. Eh, por ejemplo, dice Sara de Andalucía, el gobierno no se ha acordado de mí y ahora lo que fastidia, cuando he hecho todos los escritos, cuando he metido a los niños, me han mandado la solicitud. Después María, de, eh, una, una mujer de Nicaragua, que es médica, pero que está trabajando con, como empleada de hogar, dice, solicité el ingreso mínimo vital el año pasado y me lo negaron porque dijeron que mis ingresos del 2019 superaban el límite. Me tienen en cuenta el 2019, pero yo lo he pasado mal el 2020. Y luego tenemos a Carmen de Aragón, que, que es una expresión del de de, desconocimiento total de esta medida. Bueno, algo me han hablado de ello, pero no lo conozco realmente, ni sé cómo funciona ni nada. Como tengo paro, no tengo acceso a eso. Vale, eh, otro de los aspectos que, que se ha planteado como, un, como una protección especial, eh, digamos, es el permiso de ausencia especial me cuida. Y aunque la conciliación, en teoría, corresponde a ambos progenitores, debido a la estructura desigual de la distribución del trabajo de cuidado, esto se sabía que iba a terminar afectando a las mujeres. Entonces, ¿qué pasa con este permiso? Es un permiso a negociar con las personas empleadoras no es un permiso remunerado. ¿no? Entonces, realmente, aunque la intención es buena, depende de la persona empleadora, no hacía falta tampoco que se estableciera ningún permiso de ausencia especial, porque no tiene impacto ni en las cotizaciones, ni en absolutamente nada. Es decir, la persona empleadora no tiene un incentivo tampoco para dar este tipo de permisos. Por ejemplo, una asociación que se llama Yo no renuncio, eh, sin ánimo de lucro, ha hecho una encuesta eh, a 7.561 mujeres en febrero de este año y al 37% le han denegado la opción de teletrabajar a pesar de realizar tareas compatibles con el trabajo a distancia. Una de cada cuatro ha tenido que renunciar a todo o a parte de su trabajo para poder cuidar. Y para el 73% de las mujeres que conviven con la pareja, la corresponsabilidad se ha mantenido igual o incluso ha empeorado, frente a un exiguo 14% que ha experimentado una mejoría. Otro aspecto de cobertura específica para las mujeres es el plan de contingencia contra la violencia de género, que mm, se puso en marcha cuando se vio que el cierre de, las, eh, de los servicios de atención a víctimas iba, iba a tener graves consecuencias y entonces se pusieron en marcha Aspectos interesantes e importantes como los chats de WhatsApp, eh, el sistema de alert cops para avisar a las fuerzas de seguridad en caso de agresión, se estableció la autorización de, para salir de la casa para ir a denunciar cuando estábamos en el periodo de máximo confinamiento, se hicieron campañas de sensibilización para que la gente denunciara los casos de agresiones eh, a mujeres, eh, y también eh, se establecieron algunas medidas de protección a las víctimas para garantizarles un alojamiento seguro o eh, también se mantuvieron abiertos eh, los juzgados de violencia de género. Y este, en este sentido sí se han tenido estas consideraciones que son de valoración. Bueno, pues muy bien. Quería preguntarte por último y para finalizar. Una reflexión final. Eh, vamos a ver, Graciela. ¿Cuáles serían las recomendaciones que se deberían hacer a los gobiernos para luchar contra la pobreza y la desigualdad de género en el marco de la recuperación? Bueno, es una pregunta difícil eh, y para hacerla breve, pero intentaré hacerlo hablando primero de, de, de, de cuál es el proceso en general y, y de qué podemos hacer a continuación. Lo que hemos visto han sido muchas demoras, muchos grupos y sectores excluidos y mucha feminización de las prestaciones asistenciales. Y esto nos, nos va dando un perfil que es un poco inquietante. ¿no? Eh, realmente eh, las medidas a favor de la igualdad de género no, no se ven como tales, no están transversalizadas, sino que aparecen, como he estado explicando, algunos recursos que van dirigidos a las mujeres porque están en peor situación, a excepción de el, el, los temas de violencia de género que sí son específicos. ¿no? Eh, la, por ejemplo, las medidas para, eh, para proteger los ingresos de las trabajadoras domésticas eh, solo cubren a las empleadas que están dadas de alta. Y no ataca, digamos, al sector enormemente sumergido que tiene esta actividad, ¿no? Y que está totalmente o casi totalmente feminizada. Eh, también quedan fuera todas las mujeres que, y hombres que trabajan en el, la economía sumergida, las que se dedican a la prostitución eh, y muchas de ellas en situación irregular, eh, con lo cual eh, tienen una doble o triple o cuádruple desventaja el cierre de los establecimientos educativos o las aperturas y cierres intermitentes han tenido un impacto también, como hemos visto, en las bajas eh, voluntarias de, o despidos de, de mujeres trabajadoras. Y en general podremos decir que entre la falta de despliegue de medidas específicas, la burocracia y la distancia entre las medidas. Y las personas tenemos un panorama bastante, eh, bastante complicado. Por eso, para evitar el retroceso, yo diría que eh, en primer lugar hay que apoyar a las mujeres más vulnerables a través de la aplicación de enfoques de género y de interseccionalidad en las políticas públicas que pongan en evidencia todos los impactos sociales de esta crisis. En desarrollar medidas públicas de apoyo a las familias y a la dependencia. Es decir, ahí tenemos muy baja inversión en relación con nuestros eh, vecinos eh, de la Unión Europea. Tenemos que realmente hacer un esfuerzo mucho más mayor para que, para que aumente este apoyo a las familias. Ahora hay un plan, eh, pero. Vamos a ver en qué se concreta. Eh, ten, entre estos factores, uno de ellos es que de la prestación por hijo a cargo, hijo e hija a cargo, quedó un poco congelada dentro del ingreso mínimo vital y es una reclamación del tercer sector, de las entidades eh, y de las organizaciones que protegen a la infancia, que esto no debe ser así, que debemos estar en consonancia con Europa y tener una prestación por hijo a cargo que si no puede ser universal, al menos sea lo suficientemente amplia para que llegue a todos los hogares con alguna dificultad eh, económica. Los cuidados tampoco pueden estar siendo eh, un trabajo no reconocido y silencioso de las mujeres en el ámbito doméstico para reemplazar la falta de políticas de protección a la infancia y a la dependencia. En tercer lugar, ofrecer oportunidades de empleo de calidad a las mujeres. Y como dije al comienzo, cuando se pierde el empleo, la pérdida es similar entre hombres y mujeres. Sin embargo, cuando se crea, se hace de forma desigual con un importante perjuicio para las mujeres. Reconocer a la COVID como enfermedad laboral en trabajadoras de cara al público y de los servicios. Aplicar el pacto de Estado contra la violencia de género para evitar... Eh, muchas muertes eh, de mujeres y también de hijos. Ampliar la atención a la salud mental con una especialización en género. Incorporar la perspectiva de género en los datos y en los análisis del impacto de la pandemia en las personas enfermas y sus secuelas. Hasta ahora tenemos genéricos, eh, datos globales, pero no sabemos exactamente cómo, afectan, eh, cómo está afectando esta enfermedad desde el punto de vista médico a unas y a otras. Hay una reclamación que viene del ámbito científico para que se haga este análisis de manera urgente. Y finalmente dos recomendaciones que tienen que ver con aspectos ya más generales. Reducir las demoras entre las decisiones políticas, especialmente en crisis como la actual, no puede ser que uno pida una cita para la seguridad social y se la den dentro de un mes y medio, cuando lo que tiene que hacer es una tramitación que, que implica la, el, el ingreso de su hogar, por ejemplo. Tiene que haber una reducción de la demora entre las decisiones políticas y las personas eh, que, que se ven afectadas. Y otro aspecto que nos preocupa es que la digitalización de la administración debe ir acompasada con la alfabetización digital y la simplificación de los procedimientos. No podemos trasladar la burocracia del papel al BIT, es decir, transformar la burocracia del papel a lo digital porque carecería de sentido. La digitalización es un desafío que tiene que ir a, eh, de la mano de la modernización, pero también de la accesibilidad a la ciudadanía. Y quiero poner esta última imagen porque con esto os quiero dar las gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias de verdad, Graciela. Y ahora se abre un pequeño debate al público, por si acaso, bueno, pues alguna persona quiere hacerte preguntas. Nada, estaremos unos 15 minutos aproximadamente. Y pueden formular las preguntas a través del formulario que aparece en la web de misión. ¿Vale? Vamos a esperar a ver si alguien tiene preguntas. De momento no hay ninguna pregunta. Me dicen. Entonces... Pienso que también pueden ser comentarios o aportaciones, no necesariamente también. preguntas, ¿no? porque Pues si ¿sí alguien quiere intervenir. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, darte otra vez las gracias y, y nada, habrá un minuto ahora entre tu ponencia bueno y la siguiente. Entonces, encantada, Graciela, de haberte escuchado, de verdad. Muchas gracias, Dolores, muchas gracias y buenos días a todos. A